Actor venezolano, principal sospechoso del asesinato de Efraín Ruales. Investigan a Miguel Tobar, actor y cantante venezolano, por el asesinato del presentador Efraín Ruales. Según un reporte de TC Televisión, en la investigación por el brutal crimen que acabó con la vida del presentador Efraín Ruales ha aparecido el nombre de un famoso. Se trata de Miguel Tobar, actor y cantante venezolano, conocido por sus trabajos en series como ¿Qué clase de amor? y, tres familias. Miguel fue llamado por la policía a rendir declaraciones junto a otras reconocidas figuras. El actor radica en Ecuador desde hace unos años y colabora para el grupo musical Los Últimos de la Clase. Su nombre aparece debido a que en horas de la tarde del miércoles 27 de enero, día del asesinato de Ruales, fue detenido en San Borondón con fundas de droga en su auto y pastillas de éxtasis, señalaron en dicha emisión. Recordemos que el querido y famoso presentador de televisión N Ecuatoriano fue asesinado en horas de la manana del pasado miércoles 27 de enero, cuando iba a bordo de su auto. Ruales, QE tenía 36 años de edad y estaba en su auto camino a su casa cuando fue interceptado unas cuadras más adelante del gimnasio al que normalmente se dirigía todas las mananas. En la investigación por el brutal crimen que acabó con la vida del presentador Efraín Ruales ha aparecido el nombre de otro famoso. Se trata del actor y cantante venezolano Miguel Tobar, conocido por sus trabajos en series como Que Clase de Amor, Tres Familias y el grupo musical Los Últimos de la Clase. Según un reporte de TC Televisión, Miguel, radicado en Ecuador desde hace unos años, fue llamado por la policía a rendir declaraciones, junto a otras reconocidas figuras. Su nombre aparece debido a que en horas de la tarde del miércoles 27 de enero, día del asesinato de Ruales, fue detenido en San Borondón con fundas de droga en su auto y pastillas de éxtasis, señalaron. Mira el video con más detalles y la reacción de Tobar ante la noticia. El famoso presentador de televisión N Ecuatoriano fue asesinado en horas de la manana del miércoles 27 de enero. Ruales, que tenía 36 años. Estaba en su auto camino a su casa cuando fue interceptado unas cuadras maese adelante del gimnasio al que normalmente se dirigía por las mananas. Imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento en que le disparan al presentador desde otro auto. Al recibir los disparos, pudo avanzar unos metros y luego quedó en medio de la vía. Agentes de la Policía de Nacional identificaron tres impactos de bala en el auto del presentador, que viajaba solo. Además descartaron que se tratase de un robo puesto que todas sus pertenencias se encontraron en el auto. La persona abatida es Efraín Ruales, recibió varios disparos, el equipo de criminalística determinará más detalles, declaró uno de los policías a cargo del caso a los medios de comunicación. Hola amigos de Espacio TV. Actores y personajes de la televisión ecuatoriana serán convocados por la Fiscalía a rendir su versión dentro de la investigación abierta por el asesinato de Efraín Ruales. Entre ellos el actor venezolano Miguel Tovar, que ha participado en al menos tres series nacionales. Algunas de ellas, que Clase de Amor, Fanaticadas de TC Televisión y Tres Familias de Coavisa. Su nombre aparece debido a que en horas de la tarde del miércoles 27 de enero, día del asesinato de Ruales, fue detenido en San Borondón, con fundas de droga y pastillas de éxtasis en su auto. La policía también ingresó a la vivienda del actor, en la que encontró en un armario bloques de sustancias sujetas a fiscalización. Sin embargo, pese a toda esta evidencia, la madrugada del 28 de enero fue puesto en libertad por un juez de fragrancia por falta de pruebas. Cabe resaltar que aún no se ha difundido cuál es el vínculo de esta persona con el hecho que ha inundado al país.